Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos crear un fotograma del tipo emparejar elementos dentro de un proyecto de video interactivo en Excel Learning. Para ello nos vamos hasta agregar un fotograma y seleccionamos emparejar elementos. Como ya hemos comentado en videos anteriores... Es muy importante que nosotros ya hayamos hecho un estudio del video con el cual vamos a trabajar y que ya hayamos identificado el minuto con el cual vamos a eh, trabajar. ¿sí? En este caso, en el minuto 9 con, perdón, 11 con 16, yo necesito agregar una actividad de tipo emparejar elementos ¿sí? con eh, esta pregunta. Entonces, eh, eh, lo que les pido a mis alumnos es que re reconozcan y emparejen algunas de las herramientas interactivas que ofrece Excel Learning. Y para ello, primero tengo que fijar el video. ¿sí? Muy importante, hacemos correr entonces el video. Eh, nos vamos hasta el minuto este, 11 con 16. ¿sí? Avanzamos hasta el minuto 11. Hola a todos con y bienvenidos 16. nuevamente. Y este, esta la parte, como que, les dije, en ese este, punto, entonces vamos a es igual a Pero cuando nuestro, son de respuesta a nuestra pregunta, no, del, eh, en el cual estemos este, corriendo. Ellos entonces fíjense ¿Sí? que de repente tienen algunas disponibles ¿Sí? para entonces, poder trabajar y, con y la creación ahí, lo a de los programas. Sí, 11 con 16. Con este icono fijo el tiempo, ¿sí? el video se va a detener. Eso es lo que me indica acá. Entonces agrego la pregunta acá y voy a poner las parejas en este punto. Entonces, primero necesito eh, poner actividad ¿sí? y su pareja en este caso va a ser desplegable. Entonces pongo actividad acá y su pareja va a ser desplegable. La segunda va a ser rellenar huecos. ¿Sí? entonces voy a poner eso acá primero le indico rellenar y acá le indico huecos la tercera va a ser en este caso la actividad desplegable entonces le, le, le voy a agregar hasta acá actividad desplegable Y este, la cuarta opción con la cual voy a trabajar va a ser la de emparejar elementos. Emparejar elementos. Que es justamente eh, el tipo que estamos utilizando ahora. Y la lista desordenada. Entonces, por un lado pongo lista acá. Y su pareja va a ser desordenada ahí está una vez que tenga definido esto entonces le doy en crear fotograma le doy en aceptar guardo muy importante que guarde y a continuación entonces vamos a ver cómo esto se visualiza en excel learning vamos a hacer ese control vamos a correr nuestro video acá en excel learning y nos vamos hasta el minuto 11 con 16 ¿sí? Vamos a buscar el minuto 11, 16 para ver cómo se va a visualizar esto acá. 10,5. Entonces fíjense que 11.11. 11. Poder, Poder trabajar ahí. con la creación de fotogramas. Sí, entonces, está Entonces esta actividad desplegable, rellenar hueco. Ahí está la lista este diría, desordenada ¿sí? y este emparejar elementos y acá lista desordenada sí entonces este uno completa ¿sí? de acuerdo al contenido del video y bueno acá abajo me muestra cuáles son las respuestas correctas bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes si te gustó el video darle un like Comenta el video y bueno, eh, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.